Hola, soy Floribet y en esta ocasión te mostraré cómo hice aretes utilizando alambre reciclado y avalorios y mostacillas. A suscribirte y a la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video